Advertencia, esta animación le pertenece a Sajiku 37, todos los derechos están reservados para él. Su canal lo tendrán abajo en la descripción. Ahora, disfruten del video. Comencé a perder la cabeza después de estos eventos que te comenté y mi cuerpo empezó a desmoronarse. Hasta ahora. Lo siento. Nunca supe por lo que pasaste. Y es terrorífico. Así es la vida. Te conté toda la historia así que vamos a buscar la espada ahora. Espera. ¿Gas sabes? Me di cuenta de algo, Scrap Trap, Algo sobre esas trampas que destruyen soldados, nitmarente o pizzería. No lo haces para sobrevivir y tener repuestos. ¿Quieres que venga a ti? ¿Quieres llamar su atención y vengarte de él? ¿Estoy en lo correcto? Es hora de conseguir esa espada. Entonces tengo razón. No tienes idea de cómo me he sentido todos estos años, con el fin de mantenerme cuerdo. Por supuesto que quiero mi venganza. Esto es lo único que aún me mantiene con vida. Te tengo un trato para ti. Soy todo oídos. Te ayudaré hasta el final. Haré lo que sea necesario para que ganes. Pero... Que tengo una condición. Déjamelo a mí, cuando lo conoces. Esa es mi venganza. Prométemelo. Tienes mi palabra. Thank you. Es momento de ir a por la espada. Pero primero tenemos que averiguar desde el dispositivo cuáles de nuestros amigos aún siguen vivos, como dijo Golden Freddy. Let's go. Comandante Los guardianes han regresado de su patrullaje rutinario Aquí está el informe Interesante. Realmente interesante. Ellos deben saber qué hacer. Transporten a la prisionera a la fortaleza. O espera. Trataré de hacerle una pregunta por una última vez O el llevarte a la prisionera si sigues sin decir nada Como deseé Bienvenida de nuevo Tienes una última oportunidad ¿Dónde está ella y cuáles son sus planes?